La Policía Nacional apresó este lunes a Danilo Gómez, uno de los cuatro responsables de ocasionar varias estocadas a Yeuri Hernández dentro de un centro de salud ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste, el agresor se negó a ofrecer versión de los hechos. ¿Eh? ¿Por se varias es cierto, operaciones relacionados con una mujer. ¿Eh? ¿No te vas a defender de las acusaciones? ¿No vas a aclarar la situación? Recordamos en torno a este hecho que ocurrió la noche del domingo, cuando cuatro hombres presentaron a un centro de salud e hirieron apuñaladas a Hernández. Cuestionamos a la dirección del centro, doctor Ambrosio Rosario, quien condenó lo sucedido. Bueno, nada, eso fue un hecho apuñalado. Ese hecho lo que da a entender es que la composición social que hay en nuestro, en nuestro país eh, parece que ellos tenían sus problemas fuera. Eh, eh, y el, el señor que fue herido pues vino con una paciente enferma, con la no sé qué, creo que era la azúcar, alta, no sé, el problema algo que vino a tratarse. Nada, y vino a barna porque era una barna, no fue una sola persona. ¿Cuántas personas actuaron, doctor? ¿Cuál es el reporte? Me dicen, me dicen que eran cuatro, uno que entró y había tres en el vehículo fuera, o sea, que realmente vinieron detrás de él. En tanto que el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes, en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, reportó Joanny Paulino.